Si estás viendo este vídeo probablemente te estarás preguntando si merece la pena o no entrar en la carrera académica, en la carrera investigadora, o incluso si merece la pena investigar algo tan extraño y tan desconocido muchas veces como son las ciencias sociales. Lo primero que hay que empezar aclarando es que el método científico, es decir, el tratar mediante procedimientos rigurosos, replicables, verificables, contrastar hipótesis, por lo tanto conocer mejor el mundo que nos rodea, es algo que no está exclusivamente circunscrito a la matemática o a la física o la química, es algo que no está únicamente acotado a lo que son las disciplinas de la ciencia natural, sino que también, como es normal, viviendo en sociedad como vivimos ahora, queremos conocer también mejor cómo funcionamos desde la perspectiva de la economía, de la sociología, de la antropología, de la ciencia política, es decir, que hay una enorme cantidad de ramas del saber humano que lo que intentan es conocer mejor cómo nos organizamos como sociedad. Eso es un aspecto extremadamente importante porque muchas veces en el debate público parece que cuando hablamos de economía o de política solo lo podemos hacer desde la anécdota y no tratando de verificar y explicar cuáles son las razones que están detrás de fenómenos sociales complejos. Fijaos, ¿no?, el contexto en el que nos encontramos ahora tan peculiar una pandemia golpeando al mundo con efectos en términos de desigualdad notabilísimos, eh, inestabilidad política de todo tipo, auge de partidos extremos de corte y político de corte político y de condición muy diferente, eh, fenómenos cambiantes, referéndums, eh, diferentes modelos de organizar nuestra sociedad. Todos esas son preguntas que merece la pena investigar y en las que merece la pena profundizar y es justamente sobre eso sobre lo que van las ciencias sociales. Las ciencias sociales básicamente cogen esos fenómenos humanos y tratan de establecer pautas y regularidades que nos ayuden a conocernos me mejor. Pongamos un ejemplo sencillo para entender, por ejemplo, cuál es la contribución que puede hacer la ciencia política en ese sentido. Si estás viendo este vídeo probablemente seas una persona joven que esté interesada en labrarse un futuro y a la cual le inquiete saber en qué medida se participa mucho o poco políticamente por parte de los jóvenes. Si yo básicamente cojo cualquier tertulia de bar, ordinaria, vas a ver cómo lo más habitual es que se diga esto de que los jóvenes no participan, no se implican, no están interesados... Se van a reproducir una gran cantidad de clichés. Pero bueno, yo creo que la mejor manera de afrontar esto es justamente desde las ciencias sociales. Eh, empezando por algo bien sencillo. Primero, definir qué es participación política. Esto no es algo siempre sencillo y, desde luego, muchas veces lo encardinamos solo a la política institucional, pero los jóvenes no se manifiestan, los jóvenes no protestan, los jóvenes no participan en su centro escolar también, en el Consejo de Estudiantes o siendo elegidos como delegados. Bueno, los datos indican que sí, por lo tanto, una primera cuestión clave es saber en qué medida los jóvenes participan de una manera o de otra. Segunda cuestión, una vez ya está establecido el fenómeno, es intentar saber si nosotros, es verdad, participamos más o menos que los adultos. Y esta es una pregunta que es fundamental, porque si a la hora de la verdad no existe este diferencial, estamos siguiendo una pista falsa. Si nosotros nos encontramos con que los jóvenes participan políticamente tanto como los adultos, tanto o tampoco como los adultos, a efectos prácticos lo que vemos es que no hay un impacto real de la edad y por lo tanto que no merece la pena seguir explorando esta cuestión. Pero sí, es verdad, los jóvenes participan políticamente de una manera diferente y en algunos aspectos más y en otros menos que los adultos. Por ejemplo, los jóvenes sabemos que participan menos en los procedimientos de carácter institucional, los jóvenes votan menos, los jóvenes militan menos en los partidos, y esto siempre en comparación con los adultos, pero por ejemplo los jóvenes participan políticamente de una manera diferente a través de protestas, a, a, a través de manifestaciones, y de hecho esto ha sido algo que se ha dado con mucha frecuencia durante los últimos años, en los cuales ha habido protestas de un signo político muy diferente, introduciendo temas en la agenda como el feminismo o el ecologismo, que antes no se encontraban ahí. A partir de este punto, y sabiendo que participan de manera distinta, la pregunta clave es ¿por qué? es decir, por qué lo hacen, y ahí es donde precisamente disciplinas como la sociología o la ciencia política tienen algo que aportar, porque sabemos, por ejemplo, que todos aquellos fenómenos políticos que te ocurren en la edad entre aproximadamente los 14 y los 26 años, esos llamados años impresionables, condicionan el que tú te impliques políticamente desde una perspectiva o desde otra, y por lo tanto tiene un efecto real en cómo después tú te aproximas a la participación dentro de la sociedad. Pues bien, esto es, yo creo, un ejemplo práctico de cómo las ciencias sociales pueden ser útiles para iluminar determinados debates, para plantear unas coordenadas desde la perspectiva de la agenda política, que no se limite exclusivamente a la anécdota, sino que trate de capturar regularidades. Evidentemente, las ciencias sociales son unas ciencias que tratan con seres humanos y por lo tanto necesariamente son falibles y son imperfectas. El conocimiento científico siempre se actualiza. Continuamente descubrimos cosas nuevas o tratamos de explicar fenómenos diferentes sobre cómo opera nuestra sociedad. No podemos ser rotundos, no podemos ser categóricos, pero realmente en eso consiste el conocimiento científico. Es decir, continuamente estamos actualizando nuestras creencias previas, validando diferentes hipótesis, contrastando distintas teorías, discutiendo sobre de fenómenos de carácter y de condición muy diferentes que están teniendo real lugar en tiempo real, como puede ser, sin ir más lejos, la participación política a través de Internet o la significación de determinados códigos semióticos, como son los memes, en la forma de expresarse que tienen las generaciones más jóvenes. Si con esto hasta cierto punto te he persuadido de que las ciencias sociales es algo que se centra en objetos políticos, que el método científico se puede aplicar también a los fenómenos humanos y que merece la pena aproximarse a las ciencias sociales como un mecanismo para conocer mejor cómo nos organizamos como especie, la pregunta es ¿quieres entrar en la carrera académica? ¿Cuál es la situación de la carrera académica en España? Bueno, la carrera académica en España esencialmente está vinculada a la idea de tener un doctorado. El doctorado básicamente es una forma de educación superior que se vertebra a través de la idea de realizar una investigación original con forma de tesis doctoral. Hoy día las tesis doctorales ya no son tan prolijas como en el pasado, el conocimiento científico está enormemente especializado y este tipo de investigaciones normalmente se realizan en universidades o centros de investigación, pero casi siempre universidades, y se tienen que hacer dentro de unos canales o de unos procedimientos que son solo el primer paso para poder entrar dentro de la carrera académica. Desde luego, la tesis doctoral es el primer paso, es importante y es algo que requiere un trabajo concienzudo que normalmente te va a implicar tres o cuatro años. Por lo tanto, en el fondo, hacer una tesis doctoral es una carrera de fondo y esto tiene elementos positivos y elementos que no lo son tanto. ¿Cuáles son los elementos positivos? Que tiene la carrera académica. Primero, vas a profundizar en una rama del conocimiento con un grado de especialización muy notable. Vas a leer mucho y tener tiempo para leer es un lujo del que uno no va a disponer siempre a lo largo de su vida. Segundo, vas a estar sometido a una gran cantidad de estímulos porque si entras en un departamento con gente que tiene diferentes sensibilidades o, por ejemplo, a lo largo de tu proceso de formación participas en congresos o seminarios de investigación, vas a conocer un montón de ramas diferentes de conocimiento, vas a aproximarte a diferentes enfoques, diferentes maneras de ver la realidad, y esto tiene un elemento positivo en sí mismo, es decir, vas a crecer desde una perspectiva personal, pero también desde, que, desde la perspectiva de convertirte en alguien más sabio, en alguien más formado. Además, normalmente, el realizar una carrera de investigación comporta consigo el que vayas a hacer algo tan bonito que no es solo investigar, o sea que investigar en sí mismo ya es bonito porque es un camino de descubrimiento, sino que vas a implicarte en algo que también es muy bonito y es la idea de enseñar. Casi siempre vas a tener que implicarte en procesos de docencia o en procesos que implica eh, trabajar con grupos reducidos de estudiantes y esto es algo muy positivo porque también te va a ayudar a ti a ordenarte la cabeza, a tener una visión más crítica. Hay un proceso que va en ambas direcciones. Sin embargo, hasta aquí llega lo bueno, la carrera académica también tiene un lado que es menos positivo o que es más sombrío. La carrera académica normalmente, y esto suele ocurrir con frecuencia en España, es un procedimiento o es una vía que es muy competitiva. Por lo tanto, para conseguir entrar a hacer un doctorado o a entrar en carrera académica vas a tener que competir y esto implica tener casi siempre un perfil de estudiante muy bueno, conseguir una nota media de expediente lo mejor posible, así que esto ya es un primer filtro exigente. Pero además es una carrera casi siempre bastante inestable porque en el fondo lo que tú tienes es la garantía de que puedes hacer una investigación durante tres o cuatro años, pero evidentemente durante ese proceso hay que comer. Y este poder comer casi siempre se ve y vehiculado a través de becas, las cuales vienen de instituciones como pueden ser el Ministerio de Educación a nivel estatal, pero también autonómicas o del propio departamento. Una vez más hay que competir por conseguirlas. Pero es que si no consigues esa beca, se te hace muy cuesta arriba el poder llevar una carrera académica de efecto, porque a la hora de la verdad estás teniendo que poner dos velas o abrir dos frentes al mismo tiempo, que es la idea de competir dentro de la propia carrera académica, pero del otro lado también el tener que conseguir un sustento y estar durante tres, cuatro años centrado en una investigación teniendo que trabajar a la vez es algo complejo. Además, yo recomiendo vivamente que durante la, el periodo de la carrera académica se intente tener algún tipo de experiencia internacional. Si se puede estudiar el doctorado fuera, bien. Si se puede hacer un posgrado fuera, fantástico. Pero si ninguna de estas dos opciones están disponibles, al menos intentar pasar una parte del doctorado fuera. ¿Por qué? De nuevo porque esto contribuye enormemente a abrirte perspectivas desde la visión de un investigador o desde tu propia formación eh, y la elaboración de la tesis eh, doctoral. A la hora de la verdad salir no solo ensancha tus horizontes en términos académicos, incluso también lo hace desde la perspectiva personal. Por lo tanto, a la hora de la verdad, la carrera académica es una vía que es una carrera de fondo, que es difícil, es cierto, normalmente suele ser muy precaria, también es verdad, pero al mismo tiempo ofrece unos, elementos de enorme satisfacción y realización tanto personal como académica. Así que si crees que tienes algo que aportar a la sociedad porque tienes un perfil claramente investigador o docente, si te interesa estudiar y analizar los fenómenos humanos, si crees que esto se puede hacer desde una perspectiva rigurosa y con trabajo, por lo tanto estás comprometido con la idea de que las ciencias sociales pueden ayudar en ese sentido, desde luego no lo dudes, tienes vocación investigadora. Entra en una carrera académica, busca consejo entre personas que ya hayan hecho este tránsito o que estén entrando o que ya hayan superado la etapa de doctorado para ver también su propia experiencia personal y comprométete con ello. Yo creo que puede ser algo enormemente realizador, que desde luego tiene la sombra de la precariedad y la inestabilidad, pero que al mismo tiempo puede convertirse también en una vía fundamental de desarrollo, tanto profesional como personal.